Es el mismo RT IMC Yo no cambio Ella ora por mí a diario Por sus oraciones ahora soy millonario Vengo delante de ti Ahora me toca a mí Jehová va a escribir Porque te voy a pedir Dale una casa Dale una tambora Con peces de colores, un jardín completo Con ramos de flores, una fila de guandules Dale unción y como cordero que brinque de bendición Ponerle un letrero en la marquesina Que diga soy el chef, amor de el corazón me late Aunque los otros días Le sale el chocolate Miran a mi sí se ha vuelto loco La amo tanto que me atrevo A hacerle un sancollo Dale a frito, Una limosina Una mansión paella Con cuatro piscinas Que mis hijos sean lindos Así como yo Y que 24 horas Digan gloria a Dios Mi vida, Su belleza Dale mucha alegría El don de usa la con profecía la baño Le plaño Le enfrego Le trapeo Tanto le planteo Que hasta me que me lo veo, Que vean los vecinos que somos alegres, dale su vieja Para que pase en su merced Dale su cuarto con mucho peluche Para despertarla con besitos en los muros Que linda Mucha mi estrella, para mí la más bella La amo señor, tú me la diste a ella Oye, Gracias, no sé ni qué decir Quiero tantas cosas que no sé ni qué pedir Pero papá Dime, ¿qué pido? ¿Qué hago? Ah, una pasola para que vaya para el colmado. Una marca que no más que más es un poquito Una jaula con papá se vean enamorado y su buche rojo no le pase por el chao. dale sanidad, dale sabiduría en su boca alabanza que te alabe todo el día, que lleve tu mensaje en todas las esquinas con un equipo que suene de aquí hasta la China Yo meta un componente un helado de batata una bicicleta, panderos y maracas gracias, estoy enamorado te pido una visa que viaje para todos lados, Estamos predicando